Hola, bienvenidos a este nuevo video de Reflexiones PGL Reflexiones para pensar en grande en Latinoamérica Quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso El trabajo este... Esperá que se me escucha doble Ahí está um, estoy, probando, estoy probando algo nuevo por eso Quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso, el trabajo. No estoy dispuesto a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer. Esa es la reflexión con la cual nos quedamos hoy luego de estar hablando con, con, un, con un colega. Si te ha pasado de que, seguramente te ha pasado, si te ha pasado de querer algo, pero no estar dispuesto a pagar el precio, escucha estos cuatro tips que te voy a compartir para ver qué podemos hacer, ¿sí? qué soluciones podemos encontrar. Número uno, Juntate con personas que estén haciendo lo mismo que vos. Buscá esos compañeros de retos. A veces puede ser una persona que no necesariamente esté haciendo exactamente lo mismo, pero sí que esté trabajando algo paralelamente, con la cual vos puedas ir viendo el feedback, viendo eh, como si habría alguien que, que, que te empuje, que te ayude, ¿viste? ese compañero que te ayuda, te dice, bueno, vamos al gimnasio a tal hora y pasa a buscarte entonces tenemos un doble compromiso busca trata de conectar con una persona o con un grupo de personas que esté haciendo algo igual que vos si es lo mismo mejor aún si tiene algo que ver mejor aún pero lo que importa es el compromiso de moverte hacia adelante y de estar cumpliendo lo que están haciendo número dos lleva un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día por ejemplo Podés tener una planilla, una aplicación, un blog de notas, lo que a vos te resulte, para tener un control de que cada día vos lo estás haciendo. Estás haciendo, hoy lo hiciste, bueno, marco la palomita, el tilde o como le digas, marco la palomita, la X, pone una calavera, pone un jugo de naranja, poné lo que vos quieras, pero marca esa cadena, ¿sí? esa cadenita cada vez que vas haciendo las cosas lo marcas, ese seguimiento vos te va a dar un impulso, te va, a dar, te va a dar una sensación de que después no querés abandonarlo, no querés dejarlo, porque decís, no, pará, lo hice el lunes, martes, miércoles, lo voy a hacer el jueves, ¿sí? De esa forma funciona el cerebro, y no solo eso, sino que una vez que agarrás ritmo, lo haces, lo haces 10, 12 días, incluso lo haces 3 días, el cuarto día vas a decir, no, pará, no quiero dejar el cuarto en el medio, voy a dejar... Voy a hacer hoy, lo voy a hacer, voy a hacer el cuarto, a ver qué pasa Y al otro día lo mismo y concéntrate en hacerlo un día a la vez No pienses en mañana, no pienses en pasado, no pienses si Ay, ayer fallé, ayer me caí, entonces no pienses en eso Concéntrate en este momento, ahora, ahora lo estoy haciendo Bien, lo hago ahora, lo hago hoy No importa el mañana, no importa el ayer, no importa el pasado mañana No importa los años que no lo hice lo hago ahora, ese es el punto entonces juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que vos llevar un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día dividir en pasos pequeños, dividir en pasos pequeños, tenés que hacer por ejemplo a ver, Mira, yo sí si te, te voy a contar una intimidad de lo que hago para, para limpiar mi casa, pero me da hasta me da, un, no sé si es vergüenza la palabra, pero es como que dividir. Al paso, a ver, a ejemplo, te voy a dar otro ejemplo porque no te quiero contar lo que hago. pero supongamos que tenés eh, 20 platos que lavar ¿sí? entonces agarrás y decís, bueno, voy a lavar 10 platos ahora y 10 platos después, es muy probable que el cerebro una vez que lavo los 10 platos, después no podés parar y querés seguir lavando, pero no es el punto el punto es el punto no, no es subir a la montaña el punto no es empezar a hacer algo y hago todo y después no hago nada, eso no es difícil lo difícil es hacer un poquito cada día. Eso es difícil. Entonces, hoy haces 10 platos y mañana haces 10 platos. Si tenés que limpiar el patio, la escalera y el comedor, hoy limpio el comedor, mañana limpio la escalera y pasado limpio lo otro que ya no me acuerdo ni qué dije. Pero voy dividiendo las actividades en, tare en tareas más pequeña porque es muy fácil pensar en querer hacer todo, pero eso me quema la cabeza, me desborda y al final no hago nada. ¿Y qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer, me emociono, entro ¿no? Tengo en mi momentum y eh, por inercia quiero hacer todo y terminar todo, pero no lo hagas. El objetivo tuyo es eh, trabajar esa actividad día a día. Número uno, juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que vos. Número dos, llevar un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día. Número tres, dividirte en pasos pequeños. Y número cuatro, si querés la vía rápida, contratá un coach. ¿Me contratás a mí o contratás a cualquier otro? No importa, yo no estoy acá para decirte, contratame a mí porque soy el mejor. No, Contrata con, al coach con el que vos conectes y que sepas que te puede llevar en esa vía rápida. El coach... Es una inversión que te va a hacer ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Porque ese tiempo que vos estás perdiendo, un año, dos años, tres años, eso lo podrías haber hecho en seis meses. Y todo el resto del tiempo hubieses tenido una transformación, que cuando miras para atrás decís, wow, definitivamente mi ignorancia, mi incompetencia, mi mediocridad me salió mucho más cara que mi inversión en mí mismo para transformarme y lograr los objetivos lo más rápido posible. Espero que te haya gustado este breve video de reflexiones PGL. Si querés más, tenés el hashtag al cual, el del numeral, le haces un clic y te vas a, a, te vas a llevar a los otros videos. También lo podés ver en mi canal de YouTube, que me encontrás en YouTube como Marcos Montivero. Si te gustó, dale like porque me gusta. Me like que te guste like. Me gusta que te guste lo que me haces un gran favor a mí y además servís al mundo para otras personas que estén tal vez transformando y trabajando lo mismo que vos. Por supuesto te invito también a visitar la página pensarengrande.lat.com que está aquí, que está en transformación, hablando de transformación. Así que está media feita, pero pronto, muy pronto la vas a ver mucho más linda. Así que mejor si la ves así fea, así si después ves cómo se hacen las cosas y que yo también me muevo hacia adelante. Nos vemos en el próximo video. Marcos Montivero para servirte. Chau chau.